Resultó herido de varios machetazos Carlos Manuel Vargas, residente en la comunidad de Pontón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, ofrece los detalles del hecho.